Hola amigos de Guayalince, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y bienvenidos a un video más. En esta ocasión les traigo un video muy especial, porque, Porque este viernes por fin se estrena una de las películas, no sé si más esperadas de este año, pero sin duda una de las que más morbo provoca y esa película es Han Solo. Y en este video les voy a hablar de 8 curiosidades que quizás no sabías de Chewbacca. Chewbacca. Y en el punto curioso número uno es que Chewbacca está inspirado en el perro que tenía George Lucas en el momento en el que estaba escribiendo la historia de Star Wars. Este perro se llamaba Indiana y era de la raza Alaska. Cuenta la leyenda que a este perro le gustaba muchísimo ir de copiloto en el momento en que George Lucas tomaba su auto y se dirigía hacia la ciudad. De ahí que Chewbacca siempre fue el copiloto de Han Solo en el Alco Milenar but don't look like you're trying to keep your distance <coughs> I don't know fly casual <coughs> de Chewbacca deriva del nombre Sobaka, que en el idioma ruso significa perro. actor Peter Mayhew fue quien le dio vida a Chewbacca desde el episodio 4 hasta el episodio 7 lamentablemente y por sus problemas de salud no pudo hacerlo ya en el episodio 8 y tampoco en esta película de Han Solo. El actor Peter Mayhew en el episodio 7 había sufrido una lesión en la rodilla por lo cual tuvo que ser operado. La película inició sus grabaciones con otro actor en este personaje, pero cuando Peter Mayhew regresó al set y vio lo que este actor había hecho con Chewbacca, dijo: No, hay que regrabar todas nuestras escenas porque la esencia del personaje, según lo que él había comentado, se había perdido. En el punto curioso número 4 Ponemos que el idioma en que habla Chewbacca Se llama Shiriwok Y fue creado por el ingeniero de sonido del episodio 4 En Star Wars Este ingeniero se basó en el sonido que emite Un oso polar en Estados Unidos Además cuenta la leyenda Que solamente uno de los humanos que aparece en esta película Habla su idioma Y ese es Hanson ¿Puedo Chubaca tiene familia, sí. Y es que a pesar de que en ninguno de los episodios se menciona o aparece algún integrante de la familia de Chubaca, en un especial navideño de 1978 se menciona y además aparecen en pantalla toda la familia de Chubaca. Sí, su esposa, sus hijitos, hay todo un eterno. <risa> En la ceremonia de premiación de la princesa Leia En el episodio 4 Chewbacca no recibe una medalla A cambio de que fue un héroe de la rebelión Años después, en una ceremonia que se hizo a nivel, a nivel nacional en televisión, la princesa Leia, en este caso Carrie Fisher, le entregó una medalla a Chewbacca por su valiente participación en la rebelión. curioso número 8 y lo que seguramente todos ustedes quieren saber es cómo Han Solo conoce a Chewbacca y bueno yo no se los voy a contar, eso aparece en la película de Han Solo que se estrena este fin de semana y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Youtube y además si conocen más datos curiosos de este personaje que todo mundo ama, ponlo aquí en la barrita de comentarios y vamos a estar muy felices de leerte yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente video no 190 years old? You look great.